Hola amigos de youtube y les enseñaré cómo usar el escritorio de Ubuntu, muchos dicen que es difícil pero realmente es sencillo aquí podemos encontrar muchas variedades como en el escritorio de, de Windows lo primero que nos encontramos esta barra, esta barra se llama Unity, aquí podemos encontrar carpeta personal, el navegador y el Office aquí se llama libre LibreOffice aquí es el centro de software de Ubuntu aquí es donde se encuentran todos los programas y aplicaciones para este sistema operativo si seguimos vemos Ubuntu One, aquí podemos almacenar 5GB aquí vemos Amazon vemos Ubuntu One Music si seguimos vemos las configuraciones aquí vemos la selección el área de trabajo o sea los escritorios si le doy vemos los escritorios aquí vemos la memoria que tengo introducida aquí vemos el reproductor pero también podemos cambiar eso para el lugar que queramos necesariamente tienen que estar en esos lugares que están para seguir muchas veces cuando estamos en un sistema que no conocemos queremos hacer carpetas como lo hacemos le damos clic derecho y arriba dice crear carpeta le ponemos nuestro nombre pero ya imaginemos que tengo un nombre cómo le ponemos nombre vamos aquí vamos a renombrar y ponemos nuestro nombre podemos poner cualquier nombre nombre con cualquier cosa que nos venga a la cabeza y seguimos muchas veces queremos apagar la computadora cómo lo hacemos de esta forma le damos a la mano derecha vamos a suspender, reiniciar, apagar tiene un sinnúmero de variedades y si queremos saber la capacidad de nuestra computadora simplemente le damos a acceder a este equipo acerca de este equipo vemos la característica de nuestro ordenador aquí vemos todas las configuraciones de esta manera dándole a esta parte y donde está el inicio esas son cosas que se pregunta a un usuario nuevo el inicio de este sistema operativo está en esta parte si le damos podremos buscar los programas que tenemos instalados que vemos unos cuantos que nos salen pero si queremos buscar un instructor de películas tenemos este que es el único que tengo instalado en este sistema en la cuenta de, de este bar de la cuenta y cómo cambiar de sesión aquí tengo mi sesión y aquí estoy usando la cuenta de usuario de invitado otra cosa que los usuarios nuevos de este sistema les gustaría saber es cómo borrar le dan clic derecho, aquí nos dice eliminar, simplemente dice mover a la papelería de reciclaje, mover a la papelera, movemos y es parecido a Windows, le damos clic derecho otra, va a ser papelería. Otra cosa muy importante que la persona se pregunta cómo acceder a sus dispositivos, como lo hacía Windows, que le damos a mi equipo. Y veíamos los discos duros, veíamos todo. Aquí simplemente pasamos el mouse por ahí, por esta parte de la barra. Le damos a ir y vemos equipo. y podemos ver el disco duro que tengo externo. Como ver mi disco duro de la computadora y el CD y el de sistema operativo. Muchas veces me preguntaban cómo acceder a esa parte. Lo haré otra vez. Ir y mi equipo. Otra cosa, una de las más importantes es aquí en la barrita de Unity, centro de software de Ubuntu. Le damos aquí, veremos todas las aplicaciones, todos los programas que corren en Windows, que corren en Linux, pero también podemos correr programas de Windows si instalamos este programa. Que se llama Winnie, es Microsoft Windows Compatible que aquí si instalamos esto podemos correr cualquier programa de Windows muchos se preguntan por qué no pueden instalar programas de Windows pero que está la solución aquí podemos ver que con este programa podemos correr los programas de Windows XP algo bien importante que muchos usuarios se preguntan que para cambiar el sistema si es muy difícil este sistema lo, lo hace todo si queremos reproductores solamente tenemos que poner el nombre y vemos un, un sinnúmero de programas de código abierto que nos funcionarán para cualquier necesidad que tengamos vemos el BLC un reproductor hecho en esta plataforma de sistema operativo y esta barrita sigue molestando cómo quitarla, cómo ponerla de forma que se oculte damos clic derecho donde dice cambiar fondo de escritorio aquí aprenderemos dos pasos en uno aquí vemos que también podemos cambiar los fondos de escritorio en nuestro sistema operativo pero para Ocultar esta barra, le damos a compartimientos y movemos esto para acá. Y aquí le ponemos la sensibilidad si la queremos más rápida para que responda. Ahora vemos que cuando abro, abre todo completo. Entonces, jalamos para acá y ella se queda fija. Aquí también podemos cambiar el fondo de escritorio en nuestro sistema operativo. En esta parte aquí podemos ver los meses, el año, la hora. Un sinnúmero. Aquí vemos la batería, el Bluetooth. Y veremos cómo es LibreOffice. Alguna de sus mejores características es que es compatible con cualquier Office. No importa. El documento en qué formato lo ha guardado este libre y lo abre sin importar la forma. Podemos ver LibreOffice Impress, eso es para hacer diapositivas. Vemos que este sistema, muchos lo consideran complicado, pero es muy fácil de utilizar y de acceder a él. Hay más trucos básicos. Pero eso es uno de los temas que quise tratar porque muchas personas se preguntan cuál es el inicio, cómo acceder a la aplicación, y cómo instalar programas. Aquí también podemos instalar y desinstalar programas. Pero siempre, si le ponen clave nos pedirá la clave que nosotros tenemos de nuestro ordenador para desinstalar cualquier programa o instalar cualquier programa, nos pedirá nuestra contraseña. De manera que es un sistema totalmente seguro libre de virus esa palabra no existe en este sistema operativo de manera que es un sistema muy seguro para el uso de cada persona y si siguen entrando a mi canal verán muchos videos cómo cambiar esta barra ponerla de otro color aprenderán un sinnúmero de cosas para que así puedan acceder a este bello sistema operativo, que es un buen sistema. Muchos no lo conocen, pero para mí es uno de los mejores, muy estable, muy seguro, muy confiable. Y sobre todo, es rápido para todos. Otra cosa, nos llegarán actualizaciones en nuestro sistema cada cierto tiempo. No tendrán que tener miedo como tienen en Windows de que se caerá su sistema, de que la licencia. Aquí no existe nada de eso. Este sistema le damos a detalles. Así que aquí dirá si el sistema está activado, pero nos saldrán unas actualizaciones en la barrita de Unity donde siempre nos mostrará las actualización que tenemos disponible para este sistema operativo. Se actualiza conforme a las aplicaciones que tengamos. Otra cosa es cómo poner el Unity más pequeño. Le damos clic derecho, cambiar escritorio, compartimiento, damos aspectos. Y aquí abajo, como vemos esto, y aquí va poniéndolo del tamaño que nos gusta. Ponernos grande, más pequeño, conforme a su necesidad. Y si no nos gusta este color negro arriba, aquí tenemos ambiente, podemos ponerle random, poner todo blanco. Eso era todo, amigos de YouTube. Espero que hayan aprendido algunos de los trucos básicos de este sistema operativo. Hasta la próxima. Suscríbanse.